Nuestra primera invitada del día de hoy lo vamos a hacer con un fuerte aplauso porque nos acompaña Juliana Zafarana, deportista mendocina, jugadora de Samba. Bienvenida, Juli, ¿cómo estás? Todo bien. Bueno, un placer enorme tenerte aquí con nosotros. Ella nos representa a todos los mendocinos a nivel nacional e internacional. Sí. Porque, claro, forma parte de la selección juvenil de handball Tremendo logro. Sí, ¿Estás contenta? Sí, re contenta. ¿Primera convocatoria no. o no sé cuánto que estás allí? con Ya hace cuatro años que estoy. Ah, muy bien. ¿Y qué edad sí. tenés actualmente? diecinueve Ah, o sea, sí. muy chiquita Busconcita, te convocaron. Sí, claro. sí. Qué lindo. Sí. A los... 14 años fue la primera convocación que tuve Y qué nervios, ¿no? Sí. Que te llamen, que te escriban, tener que ir a, no, a probarte sí. Me imagino todo, todo Es unas increíble, emociones. sí fue, Ahora la última fue increíble, no me las esperaba ni un poquito Así que muy emocionada Y bueno El torneo que hicimos también También, orgullo, bueno, campeonas, sí. nada más y nada menos Y una clasificación para lo que las va a llevar a Eslovenia sí. ¡Qué wow. onda! Qué ¡El Mundial! ¡Qué lindo! Sí, sí. Espectacular bueno, lo sumamos a Facu, sí, claro. que es nuestro columnista de deportes, por supuesto, porque él fue el encargado de hacernos el contacto con Julie y hacer posible que, que la tengamos hoy acá en el programa. Bueno, este, la invitada es esa, así que vamos con Yuli. Con un placer, obviamente, tenerte, Juli y estar acá con los chicos. Este, preguntarte un poco más sobre lo que fue el torneo Sur Centro. hace 10 años que no se consagraban. Este, y bueno, tuvieron un partido que fue para mí la clave, que es con Brasil por dos Opa, puntos, lograron obtenerlo <risa> y bueno, sí, es el clásico sí. este, ¿cómo fue? y ¿se sintieron campeones a partir de ahí? Sí, obviamente el, el partido contra Brasil fue fue una locura <risa> eh, íbamos gol a gol y bueno, supimos resolverlo, gracias a Dios porque ese, ese partido era el que, el que definía todo era el, el más difícil por así decirlo, y claro así que bueno, una vez que que ganamos ese partido, como que se relajó todo. Brasil, y... decime qué se siente. <risa> <risa> y, y bueno, estábamos cenando Ajá. y nosotros todavía no sabíamos que éramos campeones Y cenando, escuchábamos al relator que estaba relatando el otro partido. Ah, allí se definía claro, si ustedes eran campeonas o Uruguay, no. Paraguay. Y justo si, si, si empataban, mm. eh, salíamos campeonas. Y nosotros no sabíamos. Ajá. Entonces estábamos escuchando así en el relator. Y termina el partido empatado y dice: Bueno, las campeonas son la selección argentina. ¿Qué que Es emocionante enterarse de Y la comida. Ni la comimos. Gracias. Pasaron otro plano, así, plano de festejo. Así que, ¿Dónde se llevó a cabo el campeonato, Julie? Eh, en Buenos Aires. Ah, muy en, bien. En el senado. Estaban de locales. Sí, estábamos de locales. Perfecto. Una locura. Y ahora lo que se viene va a ser aún más una locura. Sí, no. Un mundial. Increíble. Qué emocionante como deportista, ¿no? Sí. Llegar a, a esa instancia. Porque creo que, que, que todo chiquito que, que compite en algún deporte, que se inicia, dice: llegaré es a jugar sueño, un mundial alguna vez en mi vida. Y a vos te toca este año. Sí, si Dios quiere, sí. Claro, porque, porque está la convocatoria ahora. Claro. Falta ver si son 16 o 18. O, claro. Ah, bien, Argentina está clasificada, pero hay que ver cuáles van a ser las jugadoras. Claro, la lista. Ah, la bien. lista que da Franciso. Claro. No es la misma que, que ah, la de ahora. Bien. Pero bueno, hay muchas posibilidades. Sí, sí, Aparte del claro. último partido, vamos a decirlo, hizo un gol, Juliana, ah, contra Paraguay, es decir, las chicas, ganaron contra Brasil y después este, con Paraguay hicieron lo propio también. Sí, claro. Entonces ya estás muy bien posicionada. Sí, sí. O sea, tu nombre muchas es chances, buena, claro. las listas, muchas chances. <risa> Hay y que linda. mandar el video al Hernanciso a ustedes, decirle, bueno, estuve sí, acá. Como un currículum. Claro. Exactamente. Descansa. ¿cómo fueron las primeras experiencias? ¿Cómo te acercaste al handball? ¿Cómo encontraste ese amor? Eh, fue gracias a mi hermana, porque tú, ella jugaba a los evita Y, bueno, la vieron y le dijeron, venía a jugar a Maipú. Y fue, se probó y le gustó. Y yo al año siguiente... Me enganché también uh -huh. y claro. empecé ahí también. O sea, y ahí actualmente jugás allí mismo sí, en Maipú. Maipú. Bueno, le mandamos un beso grande a la sí, gente sí. del club, que me imagino deben estar re orgullosos sí. de vos. Sí, gracias a ella. Es todo esto, así que les mando un saludo. Bueno, sí. y a poquito empezaste a encontrar tu camino, te empezaste a enganchar con la actividad. ¿Y cuándo empezaron a aparecer esos logros cuando vos dijiste creo que quiero encarar esto de manera profesional, más allá de un hobby, un deporte recreativo? Sí, en el... Primero fue la Selección Mendocina, Bien. Que, que también es un orgullo vestir la, la de Mendoza. Por supuesto. Y, y al año siguiente fue la Selección Argentina. Bien. Así que, nada, un, un orgullo totalmente. Claro, o sea, se, se pasó todo muy rápido, sí. ¿no? La Selección Mendocina, la Selección Argentina, que es un paso enorme. Sí, sí. Y qué bueno que se haya dado. Pacu, ¿sí usted que, no, que es el, no, por el que sabe de deporte no, no, pero queríamos también este, Aprovechando con esto de los primeros pasos Y cómo te acercaste eh, Bueno, ahora ya un poco más consolidada ¿Qué es lo que querés a futuro? ¿Cuáles son mm. tus objetivos? ¿Qué te, te gustaría conseguir más allá del Mundial de Eslovenia Que es lo inmediato? Eh, bueno, creo que, que toda persona que haga un deporte Quiere llegar a la liga de, de la selección uh -huh. eh, La primera con la garra Ese es uno de mis objetivos y bueno, después veré si, si me voy a, a Europa a jugar profesionalmente. Es muy fuerte el handball en Europa, hay buenos sí. equipos. O sea, sí, sí. ¿se puede vivir el deporte sí. allá? Ah, y aquí en Argentina, no. medio que no. Acá no. no. acá no te pagan, o sea, no es profesional acá, claro, no es, es, profesional. es amateur. En cambio allá en, en Europa sí es profesional. Y cómo ha cambiado el deporte de tu vida, porque siempre convocamos estos espacios y traemos a chicos que son referentes para dar el ejemplo, ¿no? A otros chicos que nos puedan estar mirando, a madres y padres que dicen, ¿cómo lo desconecto un rato del celular, de la Total, computadora? Es mejor que el deporte. Y es cierto que el deporte te puede insertar socialmente, conoces un montón de amigos, viajas. ¿Cómo, cómo ha influido en este sentido en tu vida, Juli? No, eh, viajar es lo que más me ha despejado porque uh -huh. ...todos los años tenemos dos o tres viajes con, con Maipú... ...y después con la selección mendocina también tengo... ...y es lo que más te despeja... Eh, ...con mis compañeras... ...es, es un... Es un sentimiento muy lindo también ah, viajar con ellas. Un grupo de amigas. Sí, son más que compañeras, ¿Con familia, son mis claro, amigas. Qué lindo, me encanta. Y hablando de los afectos también de este grupo de amigos, la familia que tenés acá, así comentaste que bueno uno necesita por ahí dar el salto a Europa para vivir de esto. Uh -huh. ¿Te has tenido algún ofrecimiento? ¿Estarías dispuesto a dejar por acá de lado los afectos e irte allá? Eh, justo cuando terminó el torneo me hablaron ¿Apa? Eh, ¿podemos spoilear de dónde o eso medio que no se dice? No, no es nada, o sea... No es nada concreto Europa. Todavía. Bueno, o sea, claro. No, nada. Nada. Y, y sí, me, me, lo que me hace que arma acá es mi familia, mis amigas. Claro. Uh -huh. O sea, todavía soy mi chica creo yo para para irme a Europa. Uh -huh. Todavía claro, no me siento. años. Sí. ¿Y estás dedicándote a otra cosa, estudiando, aparte del deporte? El año pasado me lo tomé sabático Ajá. Eh, y este año em, em, empecé la tecnicatura de esterilización. Ah, Ajá. muy bien. Así a la par con los estudios, sí. con el deporte. Bueno, difícil sí, sí. administrar esos tiempos, ¿no? Porque debe ser muy, muy sacrificado tus horarios de entrenamiento, tus preparaciones. Sí, y más ahora que, que creo que me tengo que ir a Buenos Aires a entrenar. Ah, claro. Tres, cuatro meses, así que va a estar difícil ahí ¿Te vas ah, a entrenar distancia. por este Maipú o por la selección? No, por la selección Por la selección, claro. sí, es sí, decir, sí. arman un pre -seleccionado? Claro, un pre uh -huh. un pre claro Y ¿sabes? sos la única mendocina, ¿no? Sí está allí sí. Bueno, cargullo. Cargullo. Cargullo. Impresionante, <risa> me encanta ¿Y qué, cómo es la energía entre las chicas? Digo, porque bueno, las de Maipú son las de toda la vida sí. Las chicas que conoces de pequeña Pero ¿cómo es el, la onda con el grupo nacional? No, gracias a Dios que me integraron re bien uh -huh. eh, Yo creía que va a ser más difícil pero ya había compartido equipo con ellas, así que muy bien. me integraron bastante bien y bueno, esto eh, te hace unirse más. Claro, claro tienen ese objetivo común. Qué lindo. así lindo. Que... Bueno, los aplausos por supuesto que para Yuli, sí. deportista mendocina. Tenemos muchas figuras del deporte aquí en la provincia de Mendoza y es un orgullo para nosotros. Y bueno, cuando llegue esa gran noticia de la convocatoria a Eslovenia, queremos tener la primicia. Claro, te lo pido por favor, porque bueno. va a pasar. Sí, va a pasar, obvio, sí. Que sí obvio que sí, muy talentosa. Bueno, gracias. Julie, el mejor de los éxitos para vos. Gracias, gracias por venir. Gracias por venir.